La ley 864, promulgada el 12 de diciembre del 2016, declara cada 11 de enero como Día Nacional del la Cúñico, en homenaje a que en esa fecha, el 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia volvió a adherirse a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva sobre el masticado de la coca. Este día Bolivia conmemoró. La hoja de coca y el acullico, por lo tanto, estaban considerados como una sustancia de estupefaciente. Gracias a la gestión diplomática del Estado Plurinacional de Bolivia eh, y el trabajo encabezado por el presidente Evo Morales... La hoja de coca y la práctica del acúlico han sido puestas en reserva por nuestro país. Es decir, hoy ese mismo documento no considera la acúlico como eh, una práctica vinculada a los estupefacientes. A la asunción del presidente Evo Morales a la presidencia en 2006, emprendió una campaña para despenalizar el consumo de la hoja de coca. Se anotó una victoria en 2013, cuando se admitió una excepción en la Convención Única de la ONU sobre Estupefacientes de 1961, que reconoció el derecho de los bolivianos a consumir ...hojas de coca dentro del territorio nacional. El acuñijo es la masticación de la hoja de coca... ...y es un modo de consumo particular, ancestral y tradicional. Su consumo y uso trasciende los diferentes estratos sociales del país... ...y como tema pendiente aún queda su industrialización. Efectivamente la industrialización es uno de los pendientes que se tiene, si bien ya se ha avanzado de una eh, manera muy rápida y diría yo muy interesante con por ejemplo los productos vinculados a la harina de coca, las bebidas de coca, hay muchas cosas por hacer, el mundo entero tiene que conocer los beneficios de la hoja de coca, una planta ancestral que de ser investigada, de ser trabajada en términos científicos, estamos seguros va a resolver muchos de los problemas, sobre todo en salud preventiva. ¿no? La ley general de la hoja de coca promulgada en marzo del 2017 fija un límite máximo de hasta 22.000 hectáreas, de las que se reconoce una superficie total de hasta 14.300 hectáreas en La Paz y hasta 7.700 hectáreas en Cochabamba. Y de hecho vamos a hablar del significado de la hoja de coca para las comunidades indígenas y es que es parte de su vida, parte de las prácticas que tienen, actos rituales y también eh, como parte de la medicina tradicional. Veamos inal mamalapi apuntata Waranka, guaranja guaranja Bolivia colchasuyo marcana hicatasuwa indígenas marcargan jacauina capana ucamaraki una capana ucalai co inal mam na nakahual hilata Nanaka nakahakult asip huapiras abhtu alht asinatakisa inal pachamamaro tierra virginal akult ayabhta hayucat kokharat asin Nanaka nakah al asip ka ucarb yabhtasas ta ke tanacara inalmamperas ayapta tantacha primero tantacha coca coca inal junto gobierno la coca sacamos de frescos, sacamos medicinas sacamos también harina también ahora estamos haciendo para tramitando, gracias a nuestro presidente, a la industrialización. ¿no? Abrir en los nueve departamentos los sucursales. En eso estamos, hermano periodista.